¿Quieres perder peso y ganar confianza en ti mismo? ¿Estás extremadamente lleno de grasa corporal? ¿Tienes poca energía y o oh, cambios de humor incómodos y repentinos? ¿Has probado muchas diferentes dietas sin tener realmente éxito? Si estás listo para transformarte a través de una dieta y estilo de vida más saludables, no busques más. Este es el libro para ti. Sigue escuchando. El ayuno intermitente es más que la última moda en el mundo de las dietas, es un método de salud antiguo y poderoso que se ha practicado desde que los seres humanos han estado caminando por la tierra. El ayuno intermitente es probablemente la intervención dietética más antigua y potente actualmente disponible. Hoy en día, muchas personas están redescubriendo esta increíble intervención dietética que ofrece muchos beneficios cuando se realiza correctamente incluida la pérdida de peso y el aumento de energía entre muchos otros cualquier persona que tenga problemas de peso adicional y o azúcar en la sangre puede comenzar de nuevo hoy mismo con las técnicas de ayuno basadas en la ciencia que se detallan en este libro en ayuno intermitente Come lo que amas, sana tu cuerpo y mejora tu salud perdiendo peso a través de esta guía. Nunca ha sido tan simple vivir un estilo de vida saludable y quemar grasa. Para principiantes de Serena Baker, una mujer empoderada con una licenciatura en nutrición y una pasión por la salud y la condición física, te guiará para lograr todos tus objetivos con el ayuno intermitente. Este libro es una guía completa del método de ayuno intermitente. Reclama tu derecho a tener un cuerpo y una mente saludables mediante la aplicación de los principios que este libro describe. Estos son algunos de los muchos conceptos que encontrarás aquí. Introducción al ayuno intermitente. Descubre cómo funciona y si es adecuado para ti. Consejos útiles para comenzar este método con el pie derecho. Posibles trampas asociadas a la IF y cómo evitarlas. 20 increíbles beneficios del ayuno intermitente, explicaciones simples y claras de 10 métodos diferentes del ayuno intermitente, los métodos más efectivos para controlar el hambre, cómo regresar cuando te sales del camino, ayuno para perder peso, la diabetes, la salud del corazón, salud del cerebro, cáncer y depresión, 15 recetas útiles para combinar el ayuno con la dieta cetogénica y mucho más. Las investigaciones basadas en las prácticas dietéticas en este libro son muy simples de seguir. Si estás dispuesto a esforzarte, con dedicación, comenzarás a ver resultados rápidamente. Incluso si no has logrado realizar cambios significativos a través de dietas o ayunos en el pasado, puedes descubrir el éxito y obtener la confianza que necesitas con la ayuda de las herramientas de este libro y obtener los resultados que buscas. Comienza hoy desplazándote hacia arriba y haz clic en el botón Comprar ahora.